Hola, ¿qué tal? Soy Uriel Saña, artista de T-Rex, y vamos a empezar con un pedal que os va a encantar. Vamos a ver qué sucede cuando amplificamos los instrumentos de cuerda frotada. En este caso tenemos eh, un violín eléctrico en el cual pues lleva un sistema apiacio eléctrico y lo vamos a conectar a diferentes uh, pedales con diferentes efectos empezaremos con uno que a mí me encanta es el Mood Honey es un overdrive en el cual pues normalmente utilizan las guitarras pero por qué no hacerlo uh, con uh, un instrumento de cuerda vamos a poner la ganancia bastante a tope el nivel de volumen a la mitad pero eh, vamos a darle un poco de brillo y veis que aquí hay un, un booster que es para darle eh, más caña o menos, ahora le pondremos un poco de caña porque queremos empezar así y vamos a ver qué sucede cuando acompañamos, por ejemplo, un rock and roll, ¿no? Una de las cosas que son chulas es que no se me disparan a toda la distorsión, los armónicos, sino que controla mucho. Es una es una verdad, es muy, muy meloso, ¿no? Es como que acompaña y que tiene ese gusto a, a madera. Pero también le podemos dar un poco más de grave en el tone, ¿eh? entonces le podemos dar más esa calidad de, de, de solista, ¿eh? Como veis, le hemos dado un poco más de graves y nos da más esa calidad de un sonido mucho más definido a la hora de tocar, por ejemplo, alguna el, el momento del solo.